Dale bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, vamos a probar unos dulces del otro lado. ¿De dónde? Del ¿De ¿De otro de aquí, lado. Del vecino. No, del otro lado de la raya. No, caray. Ah, caray. No se crea. Vamos a probar unos dulces que nos mandaron desde de Estados, Estados Unidos, Unidos. Unidos. Gracias a Julia, Mario, que la verdad se Pero... tomó la molestia de ir un día por estos dulces tradicionales de Estados Unidos, Mario. Sí, la verdad, sí. Vamos a ver qué tal. A ver nuestra reacción y la calificación de cada dulce Ajá, estadounidense. ¿tanto? Porque me comentaron que hay unos muy antiguos. Más que nada, Mario. También para que vean nuestra reacción de probar los dulces americanos por primera vez, porque fíjense que yo, la verdad, sinceramente, nunca ni de vista había visto una marca de estas, un dulce de Sí, esto. yo tampoco había visto ningún dulce de Estados Unidos. Ah, ah, exacto, es algo vamos a probarlos, Mario. Exacto, vamos a ver qué sabores les gustan a los estadounidenses Ajá. y cuál, cuál es como que el más popular. Sí, y de, de hecho, todo. Mario, pues les vamos a poner una calificación claro, de nuestro punto nuestro, de vista. Punto de vista. Ah. Igual, ustedes, si ya los conocen, pues ustedes. Decidan cuál es el mejor para ustedes. Ah, exacto. Ahí pueden dejar en los comentarios, como ya saben. Y pues ahí estaremos leyendo todos los comentarios exacto. y todos sus puntos de vista. Y que pues, valen. vamos a iniciar, Paul. Con este, ese. vamos a iniciar. Raspberries y Blackberries. ¿no? no sé qué sea. A vamos ver. a ver qué tal. Voy a probar primero. A ah, ver, Mario. fíjate como para empezar. Es como gomita con este tipo de bolitas. Dale, ¿No? ¿Qué tal te parece? Mm, a ver, Rico. A ver, vamos a probarlo. No, bueno. Mm. Está rico. Mm, es como gomitas. Son gomitas con tipo bolitas. tan ricos. Están ricos. Le doy un 8. Yo le doy un 8 también, 8 de 10. La verdad está muy rico. Y se disfruta muy bien. Son Mario. gomita Tiene un sabor muy parecido a las gomitas, pero es muy dulce. Uh -huh. Jelly Belly se llama. sí me gustó este. Me gustó. No, sí va es un pasar. que me gustó. No, Vamos a pasar al siguiente. A ver qué te, te parece. Milk chocolate. Yo pienso que va a ser literal. A ver. Un chocolate. Chocolonelli. Yo siento que esa es una barra de chocolate. Es a muy. Tampoco todo ese chocolate. de papel, pone. la envoltura. Parecía como una carta. Si te fijas, casi por lo regular manejan rojo. Ajá. Es como muy antiguo. Y viene envuelto en aluminio. El papel papel de aluminio. Es ¿Qué? una barra de chocolate. Puede ser como la de Carlos V. Muy parecida pero, a la de Carlos V. Pero la de Carlos V es pequeña. Puede y luego, Mario, acuérdate que habría, cambia mucho el sabor. Esa no sabemos de qué tipo de sabor de chocolate. A ver, oh, se ve rico. Sí, a sea. ver, enséñales oh. ahí. Tony, Órale. Vamos a probarlo. A ver si es chocolate amarillo. Amargo o chocolate dulce. Mm. Mm. El chocolate muy rico Mario, muy rico. A ver, déjame ver. Ah. Que me que no voy a dormir sí. con esto. Sinceramente, no había probado un chocolate. ¿Tan dulce? No, aquí, así como aquí en México, de este. No, es chocolate, pero es diferente. Nunca había probado un chocolate así. Le doy un 8 también. Yo le daría un 9, porque soy muy fanático al chocolate. del chocolate. Me gusta mucho el chocolate. Hasta sí, un 8 y un 9. Así que, Mario, vamos al siguiente dulce. Sí, a al siguiente, Vamos a ver. Aribo. Vaya Stick. Vaya Stick. De Aribo. No Se sé quién no sé, no sé si esa es la marca o ese es el nombre. Hombre, sinceramente no sé, pero tiene sabor a cola, es lo que cola? me gusta. Ah, Aquí en dice, serio, mira. sabor a cola. ¿A ustedes no, les gusta no, la verdad. cola o no? No sé, pero ahí escriban los comentarios. Sí, <ríe> la verdad, no sé de qué sean, Mario. A ver, bueno, a sabor, sabor, sabor, <ríe> sabor a cola, cola. es <ríe> lo que me encanta. Qué raro. <ríe> <ríe> es raro. Como... Yo pienso que con uno vamos a tener para probarlo, Mario. Sí, claro. Mira, también como squinkle, bien raro, y viene relleno por dentro. ¿Qué tal te parece? ¿Mm? ¿Rico? Ah, bueno, no digo que es lo mejor, pero está bueno. A ver, Mario. Mmm. Mm. Sabe raro. Es como gomita. Me gustó. Un 7. No, a mí sí me gustó. Ah, sí, es que cada quien tiene su gusto. Mm. La verdad sí me convenció. Sí sabe bueno, digo que es muy malo, pero yo le doy un 7. Un 9 porque es como gomita. A mí me gusta mucho la gomita. A mí me gusta mucho la cola, pero ese no me gustó. Los saboreados lo saboreas y se sabe a cola. No sé si en sus escuelas vendían hielitos de Coca-Cola, ¿verdad? Ah, vale. eh. Que sabían a puro dulce, no sabían ni siquiera Coca-Cola, puro gas, pura, pura vainilla. Eh, pura como vainilla, <risa> era como dulcecito. Psycho. Nunca sabía Coca-Cola. <risa> Nunca supieron a Coca-Cola. Pero sí le doy un 9 de 10 a este. Me gustó mucho porque es como tipo gomita. Sí, la verdad, sí. Sí, me gustó, pero no como no que No mucho, eh. no tu favorito. No. Vamos a continuar con un dulce que se me hace. Muy gracioso Desde que viene así envuelto Miren wow. No sé si ustedes lo conozcan Probablemente no? sí Porque me dijeron que era popular no, Más es que popular. nada para los que juegan béisbol Probablemente es goma de mascar mm. oh, aquí, en el... me, aquí en México le decimos chicle Fíjate Mario es de papel también la envoltura o sea, Ah caray, caray Viene deshecho Pero si es, es? así no, no sé, sé. si es así Ustedes en los comentarios Si lo conocen Escríbanos, escríbanos a ver si es, sí, sí es así A ver si se desbarata O viene la pieza completa ¿Ah, Incluso sí? Me contaron una anécdota Que esa, esa, esa goma de mascar Lo, lo usan mucho los beisbolistas Cuando están jugando Lo traen en su bolsa de su pantalón Y cuando les da gana Por mascar algo La sacan Y, y se la echan a la boca Y se vuelven a meter La bolsa A la, a la, mm. a la bolsa del pantalón ¿Qué le doy...? No soy muy fanático del chicle, Mario, soy más fanático de las gomitas así que en mi punto de vista, le doy un 7. Sabe rico, ¿eh? Sabe muy rico. Mm. Yo le doy 8. Pues bien bueno Siguiente dulce y este sí. me dijeron que es muy popular en Estados Unidos que todo el mundo lo conoce. Aquí en México dicen también que estuvo un tiempo pero no funcionó. No Cándo. sé, a los mexicanos <risa> probablemente no les gustó, pero <risa> en Estados Exacto. Unidos fue muy popular y aún hay, aún se vende. Miren, no, siguen a la venta. Es el Mario... pez. Wow. No más que me dicen que lo venden con figuritas diferentes. Sí, y porque es... fíjate Mario que se llama pez y yo veo una abejita, o sea se me hace Ajá, confuso no, y raro. Más que nada la, la, la marca. marca. Ok, Mario. Entonces, y pues vamos a ver. Que Yo no sé usar esto. Primero abrirlo y es como experimentar a ver cómo se usa. Es como, es es como un juguete, fíjate. Ajá. A ver, instrucción uno Con figuritas. Se saca la cabecita. la cabecita. ¿Para dónde? ¿Para arriba? Oh, oh. Ok, ok, ya entendí. A ver. Instrucción 2. Agarra los sabores. Ah, son como. Son como pastillitas. Ya sé a qué van a saber, Mario. Se meten todos así y de ahí se cierra la cabecita. Así, de uno por uno. Vamos a meternos ahorita. De <risa> ahí que sigue. De ahí. Este, la verdad, no sé. No, Mario ya, ¿quién dice? De ahí sigue Levantar la cabecita. Levantar la cabecita. Ah, ok. da acá, acá. Un tiene que jalar, Mario. Ah, yo no se tiene se que jalar. Decir, sí, porque está bien, está no bien duro. Ha? Ahí ustedes, no, no. si saben comer eso, luego nos dicen Ajá. cómo. Este, este bonito juguetito, yo le doy un 8. Yo Fíjate. le doy, la verdad. Un 6, no me gustan tanto esas pastillitas. Un seis, qué malo eres. Pero el dulcecito, la verdad, está muy rico. Las pastillitas son ricas, pero no soy muy fanático de las pastillitas. Sí, claro. Así que, en mi punto de vista, por ese dulce, le doy un 6, más. Un 6, qué gacho eres. Man. Este se llama Ners. NERS. Fíjense que aquí existe una marca. Que es la mismita, pero no venden este tipo de dulce. Venden muy parecidos a los que probamos anteriormente, pero de esta marca, Mario. Vamos a ver qué es esto, porque miren la bonita que tiene ahí. Yo Atomo, aquí nunca las he visto en México. Es como este átomo. Ajá, exacto, parecido a un átomo. Un átomo, vamos a ver qué tal sabe. Mucha gente nos lo recomendó, que, oh, que dicen que oh, es bien, muy popular rico. también en Estados Unidos. Y solamente lo venden en Estados Unidos. Ajá, huele muy rico. A ver, miren, el No, oh, Es un átomo. ¿Ah? Wow, es muy y química. Fíjense que la consistencia es como de gomitas con bolitas de sabor. Vamos a probarlo. Mmm. Mm, Mario. hace ve rico, ¿eh? Nunca había visto algo así. Aquí. Fíjense que es gomita, pero como con pedacitos del dulce que probamos anteriormente. Mmm, Sabe rico. Me gusta porque tiene gomita. Sabe como... Agridulce. ajá, Agridulce, porque si sí, se siente como acidito. De repente se siente acidito. Fíjate, está padre. Está un muy ato, rico. Como, está, está muy Miren, original. Ahí están. pero no, no, la verdad saben muy rico, Sí le doy un 9 de 10, Mario. No sé si sean marcianitos o ranitas. Fíjate, Mario, que parecen renacuajitos, ajá. ranitas o, <ríe> o marcianitos. ah, Son ranitas, aquí dice rainbow. rainbow. rainbow. rainbow. Y sin esas ranitas, pues no sabemos inglés No, pero es rico, ¿eh? Sí, me gustó mucho 8 de 10, Mario Yo le doy un 9 Muy rico Vamos a continuar Me gustó mucho la gomita Con el último Y la verdad es el que más se me antojó de que lo vi Y luego, Mario Es el producto Bueno, el dulce más raro que he visto Que nos trajo Julia, Mario Sí, es un dulce muy, muy raro Y este me dijeron que sabe rico Pues... Ahora sí, vamos a probarlo, nomás lo que estaba viendo, mira, patrocinador oficial, la Nazca. Wow, ¿eh? la verdad vamos no sí a probarlo, vamos a abrirlos, Así que abrirlos porque ya estoy ansioso por probar esto. A ver, a ver, ¿qué será? ¿qué será? A ver, primeramente, wow, fíjate wow. cómo son. Wow. Vienen, Vienen como salchitacos. ¿no? Ah, no, no no salchitacos, no parecen pizza, no parecen salchitacos, no, mira. Exacto. Voy ah. a sacar uno y vamos a ver si a siento que está bien pizza de peperoni. Dale el probón primero. A ver. Wow, suena crujiente. Mm. Por fuera es salado, es salado por fuera. No. A ver. Mm. La pizza no sabe. A ver mm. tú. Fíjense que sabe. Mm. No manches. ¿Y sí. <ríe> sabe pizza? ¿Sabe como panecito? pero esas veces que ya ven que van a la pizza y queda un poquito tostado y el pepe, y la salsa roja sabe Ajá. mucho sí, sabe, sabe a como hacer, pizza. Como la salsa roja de abajo a la de, toma, a la a la de tomate ¿no? ah mm, si ¿sí sabe la pizza Mario si ¿Sí <risa> sabe una pizza pizza wow me sorprendió yo los sentí muy salados mm. Mm -hmm. Más o menos. Si sí fue de es mis un favoritos. Sab un sabor raro. A mí sí fue de mis Ajá. favoritos, Mario. sí le pongo un 10 de 10. Si ¿Sí fue pongo un 10. No. Si <risa> sí, sí, fuera niño, siempre comprar esto, Mario. No, yo también le pongo un 10. Porque tiene un sabor original y diferente. Mm, y muy rico. Si ¿sí sabe a pizza. No había. A mí sí me dio sabor a pizza, Mario. No había probado nunca esos. Mm. Yo le pongo un 10. Un 10 perfecto. Porque es original. Yo pienso que nos faltaron muchos más dulces, Mario. Pero, Pero la vamos la a ver que los continuamos que para... hoy. Ajá. Este fue mi favorito Y pues con este dulce Finalizamos este video ajá, Espero exacta, les haya gustado Mario. Recuerden dejar su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Instagram ajá, Y a Facebook, a Facebook Que queremos llegar a 10, 10 mil. Mil, Por favor vayan ahí Y Mario Recuerden comentar si les gustó este tipo de videos Para volver a hacer la segunda parte Porque faltan muchos más dulces hasta un video Y si están en Estados Unidos Y no han probado esto ajá. Te lo recomiendo Y todos en general ah, Vayan a, a la tienda Y compran estos Estos, todos estos porque, Y pues Paul Hasta hasta la próxima. Ah, exacto. Mario, y pues, vámonos, Mario. Y si gustan, Mario, antes de irnos, si gustan que probemos luces de sus países, pues escriban en los comentarios, ¿verdad? Exacto, y díganos qué dulces. Trataremos de conseguirlos. Ajá. Pero escriban, por favor. Así que Mario, hasta el siguiente video. Give me five.